Que va, y yo he recargado muchas veces eso, para estos políticos. Bueno, y el artículo que yo leí ayer, sobre estos políticos que viven diciendo, no, que si yo llego, yo voy a bajar la comida, que yo esto, ustedes lo saben. Yo leí ese artículo de altagracista Paulino. Entonces yo le voy a leer, o sea, no le voy a leer, le voy a enseñar. Que Ito Bisonó, Ito Bisonó le, le rehuyó a los periodistas que lo iban a cuestionar a Ito Bisonó, ministro de industria y comercio, porque Ito se, se inventó una famosa fórmula que cuando él llegara, Ito Bisonó iba a bajar los combustibles y resulta que Ito Bisonó ¿Dónde que está la información? Ito Bisonó, caramba, se, se me ha perdido esta información. Es que, ah, mírenlo aquí. Ito Bisonó, deja plantado a periodistas. Espérense, déjeme buscarlo, men. Ito Bisonó. No. Lo abordaron. Para que dijera por qué el petróleo ha bajado en el mundo entero un 20% más de un 20% y aquí en República Dominicana el petróleo, no los combustibles no bajan y no pudo, Hito Bisonó se le fue a los periodistas que eh, eh, algunos analistas han dicho que se han encontrado hasta raro que Hito Bisonó siempre tiene un comportamiento decente pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que por eso hay que saber cómo usted habla, estando en oposición. Porque mañana en el gobierno, si usted se puso a hablar de babosidades y disparate, mañana le sacan eso. Por eso yo digo, cuando aparecen este grupo de políticos demagogos, hablando cosas que ellos saben que es mentira lo hablan porque este es un pueblo en cierto modo ignorante, que cree todos los disparates que le dicen estos políticos, de todos los partidos, eh, porque hablan mentiras toditos, o la mayoría hablan mentiras, para no decir todo, la mayoría hablan mentiras, y cuando están en la oposición, ve hay un amigo ahí, quejándose de que Varios de los políticos que están en el gobierno no le cogen el teléfono y antes era para arriba y para abajo y no salían de su casa. Porque muy bueno, tú estando en la oposición, a, a, a, besuqueándote con la gente y hablándole disparate y otras cosas cuando tú llegas y la mayoría cambian. Entonces, pero para conseguir voto le dicen cosas al pueblo que le gusta pero que ellos saben que no puede ser así Ellos lo saben Entonces viene el choque Porque cuando usted en el gobierno Va, usted sabe que Las babosidades y las mentiras Que usted dijo No se dan, entonces ¿Qué resulta? Que ahora a Hito le anda corriendo Le anda corriendo Vamos a esperar que Hito tenga Valentía y le dé la cara a esos periodistas que lo están cuestionando, ¿por qué los combustibles aquí no bajan si el petróleo ha bajado?